se deben ingerir hasta 2 gramos por kilo de tu peso, la proteína es la que regenera las fibras musculares rotas en el entrenamiento, cuando alguien quiere ganar músculo tiene que comer los suficientes hidratos, recomendándose entre 3 y 4 gramos de hidratos por kilo del peso corporal. Lo necesitas para estar cargado de energía y poder realizar los entrenamientos intensos y exigentes en el gimnasio. Cuando hablo de grasas, no me refiero a las encontradas en las comidas basura, sino a las grasas insaturadas como las de los aguacates y algunas semillas de frutos secos. No te preocupes por eliminar toda la grasa, ya que esta es necesaria para producir termogénesis y metabolizar el tejido adiposo. Además, protege al músculo del catabolismo y permite entrenar más duro e intenso hay que beber agua antes durante y después del entreno la deshidratación, por muy poca que sea, afecta a la capacidad atlética del individuo y al físico en general. Recuerda que los músculos se componen de más de un 60% de agua, por lo tanto tienes que hidratarlos. Ahora presta atención, si bien estos consejos son efectivos para construir músculos, necesitas un entrenamiento y dieta por excelencia personalizado para ti ya que hay que tener en cuenta varios factores como tu edad, altura y tipo de cuerpo. Te invito a descargar el reporte gratuito dietas y ejercicios para aumentar tu masa muscular donde podrás encontrar los mejores alimentos y las mejores dietas para construir músculos de roca. Solamente haz clic en el enlace debajo de este video, déjame guiarte por el camino correcto sin abusar de los peligrosos esteroides anabólicos, totalmente natural para construir músculos de roca, los mismos que yo usé para superar mi estancamiento en que me encontraba. No olvides darme un like y compartir el video si te gustó, también te invito a suscribirte a mi canal donde estaré subiendo videos con información relevante. Bueno eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo nuevo video.